Un nuevo video. Ahora sí, ya nos encontramos explorando un poquito de lo que es Guatemala, un poquito de lo que es realmente Guatemala. Ya estamos en el centro. Ahorita estamos en la antigua Guatemala. Exacto. Se dice que aquí fue la primera capital. La segunda, Mario, bueno, porque nos dijeron, este, cuando estábamos en el restaurante en el video anterior, nos comentó, pues, el mesero, el que atiende, Mario, que realmente está es la segunda capital. De aquí ya se pasó a la que ahora es la capital en Guatemala. Se llamaba Pueblo Viejo y Ajá, este es el la antigua, antigua Guatemala. Claro, Mario. pero, pues, de todos modos no deja de ser Guatemala, que, no deja de ser bonito Lo que yo me he fijado es que aquí hay demasiado turismo Hay demasiada gente de diferentes partes sí, del mundo Sí, Mario Me sorprende eso ¿Es Me sorprende, disco? Mario, ver tanta gente mundial Así como lo vemos en nuestro... Donde vivimos, pues, en Puerto Vallarta Porque aquí hemos estado bastante tiempo y hasta apenas el día de hoy que venimos a Guatemala, vimos que también aquí en Guatemala hay bastante de todo el mundo. Y he estado mirando que aquí las fachadas son muy rústicas, Ajá. son muy estilo español, europeo. Sí, Mario. Y miren, aquí les voy a mostrar un poquito, aquí a la redonda. Está muy hermoso. Y pues ahorita nos dirigimos a un icono muy reconocido aquí sí, del Antigua Guatemala. Más que nada, yo pienso que icono reconocido actualmente porque realmente hay video. Willy Smith, Mario. Y, y comerciales. Ajá, ah, exacto. Ahí está el icono. Ah, ¿Cómo se llama ese arco? ¿Tú qué sabes? El arco de la le dicen. ¿Así? El arco de la Antiguo. Antiguo. También lo que me llama mucho la atención de aquí de la antigua Guatemala, que todo está empedrado. Sí, es muy bonito, Mario. Es como... Un pueblo mágico. Ch Ajá, como le comentaba a Charlie Mario, que es como un pueblo mágico, pero muy grande. O sea, Ajá, un pueblo mágico. Allá en México. Mágico, Ajá, exacto. Un pueblote mágico, dijéramos, allá en México, Mira, Mario. nada más, un montonal de motos. Eh, sí. También lo que nos asombra es que aquí tío. en medio de transporte son muchas motos. Y ¿no? me gusta mucho mucho lo que es todo esto rústico me siento que estoy en España, aunque yo, nunca he yo ido. siento que estoy en España también, pero también en partes de México no, Ay. pero hay que reconocer como temada es bonito ah, no, si sí es bonito, dije Desde Charlie que... Ventura pues Ahorita vamos a conocer realmente Para ver lo, lo distinto a lo que es México Y lo distinto a lo que es Guatemala pues. ¡Ojo, oh, Nano! ¿Estás acá, ¿Cuánto eh? dinero tiene? ¡Ah, ah no, no. Fíjate no, como 5 dólares ah, Pero no son, quetzales, ¿eh? a, a sí, a son quetzales, ¿eh? Son Realmente pues es nuestra primera vez como mexicanos en un lugar Aquí en Guatemala ah, De hecho, es la primera vez que nos sellan el pasaporte Aquí en Guatemala Y se siente ahí. bastante chido, chido. Sí. Fíjate, Charlie, que habíamos venido muchísimas veces Como pues tú ya también nos encontramos con Charlie Ajá. pero no se daba la oportunidad de poder venir a Guatemala por tiempos y por todas apenas el día de hoy gra que gracias, que gracias a nano la verdad que fue el que nos sí. ha traído del de Salvador pinche Danano lo hicimos madrugar es que hay que decir la realidad este nos levantamos a las cuatro y media de la mañana Mario. Okay, muy temprano para aprovechar el día ¿no? sí, sí exacto también algo que me asombró bastante Charlie que aquí hay mucho volcán y es la primera vez también que vemos volcanes Fíjate. en persona Fíjate Ajá. que hemos visto, para mí es el primer volcán, pero el volcán que está aquí... El de agua, el que está agua, atrás. El es, no se ve, está escondido. Es un monstruo. Le, le da pena ahorita, pero es un monstruo. Se está escondiendo. Sí, se está escondiendo. No, pero tiene pena. El hay video. otro volcán al lado de ese que es de fuego. y Incluso estaba echando unos peditos. Sí, a estaba casa. echando peditos. Digo, ¡Ah, un Starbucks! Aquí los, las franquicias muy grandes no pudieron dar su concepto como es No, o sea, su concepto moderno no, sino que lo transformaron a minimalista antiguo por un ejemplo ahí Ah, colonial Y por dentro sí, ya puede ser Por las leyes de aquí, del municipio cultural De la fachada Sí, pues por ejemplo, aquí está un Starbucks, Mario Pero es algo normal, pero pues desde afuera se ve como una casa Un Starbucks de la realeza Exacto Ya casi vamos viendo, miren Esa hermosura, Mario Solamente la había visto en fotos y videos Jamás en persona Y es la primera vez que lo veo en persona Y vaya que qué bonito estos son los carritos clásicos de helados en antigua Guatemala. Ay, ¡Wow! ¡Vende ¿ven helados! Helado. ¡Wow! Bien. ¿Qué precio tiene el helado? Tengo de a 7, de a 10, de a 15. Ah, de varios sí. precios. Pues Vende el más barato. A mí, a mí, a mí, <ríe> Popular, el más ves? popular El más popular ¿Quién sabe? Somos de Guatemala <risa> Venos el que usted sepa que es el más es el bueno? que más se vende? El, el más bueno? tradicional El, más ah, que, el ah, que, que más, que el que más se, se le se vende, vende, vende Al luisito el número de placa Cuídalo, no Cuidado, cuidado A ver, a ver la placa Quiero ver cómo está por dentro ¿Quién? No, hombre, que lo no, quiere ver por dentro No, no, Ay, garrito, <risa> Ah, ok. Wow, <risa> wow, Hay eh, ¡Ah! Bueno, son helados artesanales, ¿eh? Yeah, ¿sí? yeah. helado artesanales okay. Son parecidos como a los de Garrafa. ¿Conocen la nieve de Garrafa? No, no va a ah, no. Allá en México es una nieve muy parecida, es una nieve artesanal. Sí, yo creo que es lo mismo. Lo más que ahora vamos a probar la de Guatemala porque esta sí se ve rica. ¿Cuál es el que más se le vende? Sin, siendo sincero. Aquí todos se venden. Todos, todos. Ah, <risa> Este, se sí, bueno, bueno. Para no usar tanto porque venimos de comer. <risa> sí, la verdad está bien chido el concepto, como lo usan. Mira, Mario, muéstrales de ah, cerca. ¡Ah, qué rico! Wow. ¿Y es el único que trae como tipo camioncito o hay varios? ¿O es pues popular? Tenemos, ¿tenemos varios. Tenemos sí, varios carritos. No, tenemos 12. ¿no? ¿no? Wow. no, pues muchas gracias. La verdad está muy buena. Se nos atravesó la nieve, así que decidimos probarla de una vez, ¿verdad? Sí. De todos modos venimos a turistear un poquito y a grabarles un poquito de lo que vimos aquí en Guatemala. Lo sí. que me asombra, Mario, que es algo prestigioso de aquí de Guatemala, pero es una calle. O sea, puedes pasar por debajo del arco en carro. Fíjate. Sea, no es algo prohibido, no es una calle cerrada aquí te puedes tomar la foto panorámica y claro. pues miren, aquí está. En la Avenida Norte, Mario. Podemos bailar igual abajo del arco. Como Will <risa> Smith. todo el mundo viene a tomarse fotografías. Sí, sí es la parte más turística, Mario. de China. Vamos viene de Japón. Incluso, Mario. todo el mundo. Sí, todos se pelean por tomarse la foto. Sí, sí. sí. O sea, mira, mira mira la cola. O sea, aquí ya me la están mentando nomás que en otro idioma, este idioma. Pero es que es muy privilegiado Si fuera, si fuera en inglés, igual en medio de entendemos. Pero ya en otro idioma, no. Está muy bonito, Mario. ¿Viste claro, sí. La verdad sí. es sincero, para mí, eso está precioso. Es que si sí se hizo, sí se ha hecho viral con todas las redes sociales, este arco, lo han publicado por miles de lugares. Claro. Ha sido, se ha hecho viral, todo el mundo quiere la foto aquí en, en el antiguo Guatemala. Es que siento que es del antiguo Guatemala lo que más representa. Okay. Tiene un colorcito amarillo y allá enfrente se encuentra la iglesia, iglesia. Del mismo color, Mario. Es como un contraste color. chido. Sí, pero fíjate que es un amarillo como cremita, está muy bonito. Ajá, lo es que sí. me gusta también mucho de Guatemala es su clima, como pueden ver Andamos en suéter y andamos frescos la miren. verdad jamás pensé conocer en persona aquí Y miren, todo el mundo tomándose la y foto Y miren, como les digo, el carro ahí viene como si nada Aquí... Sí, incluso aquí lo pueden hacer como, mira, guau, guau, guau. Sí, exacto, es lo que te digo, aquí estropellan a la gente y les vale. Es un icono del antiguo Guatemala. Sí, está muy padre. Se llama el Arco de la Antigua. Exacto. Así lo pueden encontrar por muchos lados. Y yo pienso que muchos de ustedes, si aquí, googlean Guatemala, les va a aparecer este arco. Aquí bailaban, así. <risa> así que les vamos a mostrar en ropa de tarón Ya. Los turistas lo conocemos como Antigua Guatemala, pero los locales le dicen lo más Antigua. Antigua. Y Ajá. miren, aquí está, esta es una gran iglesia. Ah, iglesia y convento La Merced. Ahí es donde dicen las letras de Antigua se ¿Está? ubican las partes más reconocidas de aquí. Pues, Ajá, lo que exacta. es el volcán. El arco y la plaza a la que acabamos de ir hace Ajá. ratito Y que la verdad son muy bonitas Ay el, ah, el Quetzal, neta Exacto, incluso hasta la moneda es Quetzal Claro, Quetzal es Mario yo, yo pienso que aquí vamos a finalizar este video Mario sí, le es, den like Se suscriban Activen la campanita También, Mario, recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok Hay que seguirle No se pierdan y al siguiente bye. video Hasta la próxima